Esta casa fue garabateada de arriba a abajo, por dentro y por fuera. Se trata de la casa del señor Garabato o en inglés, Mr. Judo. Su nombre real es Sam Cox y es un artista británico que utilizó 900 litros de pintura, más de 2.300 marcadores para cubrir toda la vivienda, que cuenta con 12 habitaciones. Sam Cox dibujó a mano garabatos en piso, paredes, techo, de cada habitación por dentro y fuera, así también las puertas, ventanas, y los muebles. El artista documentó en vídeo todo el proceso de elaboración de esta obra en su vivienda, que ha compartido en sus redes sociales, que inició en septiembre del año 2020 y terminó el mes pasado. El artista comenta que como muchos niños él comenzó a pintar paredes desde muy pequeño, y gracias a que sus padres no frenaron su capacidad creativa, él es ahora un artista de talla mundial. Visita BlogartePlus.